¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de estilo Gracia, donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace. Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Quiero platicar con ustedes acerca de lo que es ser un ganador. ¿Cómo se comporta un buen ganador? Desde que somos pequeños, cuando entramos a la primaria, en las escuelas siempre se forman equipos deportivos de fútbol, de basquetbol, de voleibol, etcétera, de lo que sea. Y allí es cuando vamos a aprender a trabajar en equipo, que esa es una de las partes más importantes del deporte. Aparte de nuestro desarrollo físico, de nuestro crecimiento, acompañado de ejercicio para que nuestro cuerpo siempre esté en buenas condiciones, aprendemos cómo se debe trabajar en equipo, cómo se debe respetar a los contrincantes, cómo se debe respetar a los propios jugadores que están con uno. Y esto, cuando ya somos adultos, se adapta a todos los entornos en los que vivimos, en el laboral, o en el recreativo, o en el social. ¿Por qué? Porque no solamente se compite en deportes, también se compite en el trabajo, también se compite socialmente, también se compite por mujeres en el caso de los hombres, y se compite por hombres en el caso de mujeres. Y siempre hay que aprender a ser un buen ganador. Y para esto hay una serie de puntos interesantes que es mejor que lo suscribamos casi casi por escrito para que no se nos olviden si ustedes me los permiten me lo permiten se los voy a dar punto por punto y el punto uno es el siguiente procure siempre felicitar a su adversario no importa si ganó usted o perdió usted no importa si su adversario jugó mal o jugó bien usted de todos modos felicítelo dígale que jugó muy bien que tiene técnicas diferentes a las de usted que usted aprendió algo más y que será un placer volver a competir con él. Eso es importante. Hay que ser respetuoso y hay que reconocer el triunfo o los logros de los demás. No se burle del desempeño o trabajo de los demás, ni los insulte. Es tan malo ser un mal ganador como ser un mal perdedor. Además, le aseguro que usted algún día va a perder. Y el día que pierda, no le va a gustar que lo maltraten como usted maltrató a un perdedor en alguna ocasión va usted a preferir que lo feliciten de todas maneras y que le digan que ustedes se desempeñó muy bien pero pues que esta vez le tocó perder porque se gana y se pierde y en esto de las competencias y cómo ser un buen ganador hay otro punto más que si me lo permiten se lo voy a dar es el punto número 3 además de felicitarlos hágales un cumplido los cumplidos son gratis los cumplidos deben ser siempre sinceros deben ser de verdad y Hacer un cumplido al competidor que perdió o que ganó contra usted Es un acto de cortesía Y si usted es un visitante a Estilocracia Eso es algo que usted debe de tener ya introyectado Usted siempre debe de felicitar y agradecer la competencia Y felicitar a los competidores Siempre le dará muy buenos resultados Porque será usted siempre un buen convidado a competir con ellos Hay otro punto más que es el punto número 4, se lo voy a decir. No se jacte de sus habilidades o de su trabajo. No diga usted que pudo haberlo hecho mejor o que la próxima lo hará todavía mejor. Simplemente, con una sonrisa, disfrute la victoria en esa ocasión. Sea un buen ganador. no implica Ser un buen ganador no implica que no celebre, implica celebrar adecuadamente. Pero siempre sonriendo y siempre felicitando a los demás y nunca menospreciándolos sino incorporándolos al, al, al, al final de la competencia y tratar de hacer una convivencia amable para que la competencia no se convierta en una rivalidad profunda sino en un afán de competir y ser mejores y citarnos para la próxima, para otra competencia y ver quién gana. Y hay otro punto más que es interesante el punto 5 es invitar al contendiente a participar de nuevo en otra ocasión. Eso, se lo garantizo, lo hará sentir mejor y le aseguro que le hará ganar nuevos amigos. Porque al final, pues en una competencia deportiva o en una competencia de trabajo, no, se, no necesariamente se generan rivales. Sí se pueden generar rivalidades, especialmente en el ámbito del trabajo, porque habrá que estar de acuerdo que el ámbito del trabajo es... Por excelencia, el reino de la envidia. Pero si usted convida a sus competidores en el trabajo a disfrutar la competencia, a festejar los triunfos, a compartir el triunfo con los demás, usted no solamente será un buen ganador, sino que además tendrá la oportunidad de hacerse de muy buenos amigos en ese ámbito y en todos los demás ámbitos. Eso es todo lo que puedo decirles a ustedes acerca de ser un buen ganador y espero que les sea de utilidad.